Dios nuestro y Dios de nuestros padres cría a este niño para su padre y su madre y sea su nombre en Israel Zacarías hijo de Zacarías no no Zacarías sino será llamado Juan Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Su nombre es Juan. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos, los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio. El juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz.